Bueno, pues ya estamos arriba Voy a hacer un vídeo Vídeo especial Bueno, lo voy a dejar público Pero me lo ha pedido un, un miembro, una chica Y a ver que me acuerdes Sí, sí De aquí me lo han pedido Y nada, mira, mira, mira La gente está bailando y todo ahí Está prohibido bailar, ¿no? Bueno, pues vamos al tema Estamos en lo alto del publicación Ya hemos subido Tenemos ya la mitad de la ruta hecha Lo que queda ya es bajada Y un poquito de subida llegando a casa O sea que lo gordo lo tenemos Desde abajo en realidad no se ve Esto está todo con un si fijáis, y bueno, una vez que entra sí que se ve. Pero desde abajo se ve tapado, se ve nubes, no se ve, digamos, la cima. Bueno, pues venga, vídeo. A ver, es un vídeo un poco complicado, delicado. Tiene un poco de todo, porque... Espera, voy a ponerme aquí. Aquí en estas piedras. Yo creo que va a estar súper bien aquí en estas piedras, porque si no... Yo para pensar, hablar, pensar y todo a la vez desde aquí controlamos la, la poderosa Tenemos ahí. Eh, a ver lo que me preguntaban era eh, con qué cantidad digamos de tiempo de adelanto tienes que hacer el entreno específico para, para una carrera, por ejemplo tienes una carrera, una ultra eh, o una maratón de, de trail y con qué antelación debes coger y especializarte en esa carrera, es decir Tú estás entrenando, eh, llevas por ejemplo varios años entrenando y tú, digamos, quieres mejorar en lo que sea, ¿no? lo que te más te guste, ser un poco más rápido, mejorar en técnica de bajada, mejorar en subida, en lo que sea, ¿no? en aguantar distancia o en ser rápido o en series de velocidad, en lo que cada uno lo que le interese. ¿no? ¿Con qué antelación habría que anticiparse a preparar? Es, es como decir, yo voy entrenando a lo largo de mi vida, tengo una carrera... ¿Con qué antelación cambio mi tipo de entrenamiento para la carrera? Dos meses. Eh, ahí está la palabra, dos meses. Dos meses, un mes no da tiempo. Tres meses es como demasiado tiempo dedicado a una carrera y en muchas ocasiones te puede ir bien, pero en otras ocasiones te puede ir mal porque te está lenteciendo en lo que es el progreso global de ti como corredor o corredora. Vamos a poner un ejemplo. Para mejorar en general un corredor, en, en trail normalmente lo que quieres es poder prepararse para carreras mínimo 80. Mínimo 80 a largo plazo lo, lo que quieres hacer como mínimo es una ultra de 80. Es lo mínimo que todo el mundo se plantea. Creo yo que todo el mundo que hace trail se plantea en algún momento de su vida al menos ir a por 80 kilómetros, 4, 5, 6 mil positivos, se lo plantea. Y quien no, o sea, hay mucha gente que dice, no, no, yo voy a por 100 millas o más, ¿no? UTMB o más, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues si todo el mundo nos planteamos eso, ir a por una carrera de, eh, de mínimo 80, ¿qué ocurre? Que si dedicamos, por ejemplo, yo qué sé, cinco meses a preparar, por ejemplo, una media maratón, o sea, nosotros tenemos un objetivo de mejora a largo plazo, que es preparar, por ejemplo, mínimo 80, ser un corredor para por lo menos manejar bien 80 y 4 o seis mil positivos, ¿vale? Eso sería como el primer objetivo de cualquier corredor de trail, digamos que... ...que tampoco sea muy mayor... ...que tampoco haya empezado muy tarde... ...¿me entiendes?... ...pues una persona que tiene ya... ...yo qué sé, 65 años... ...y dice... ...bueno, yo me voy a poner en el tren... ...porque me gusta... ...pues a lo mejor dice... ...no, pero yo no quiero ir a por 80... ...porque no, no quiero complicarme tanto la vida... ...no quiero sufrir tanto... ...en fin, lo que sea, ¿no?... ...hay mil, mil opciones, ¿no?... Eh, ...entonces, pues bueno... ...vamos a decir que... Eh, ...uno debería entrenar... ...para ser mejor corredor... ...lo que es siempre... ...y conforme se va llegando a la carrera más o menos unos dos meses te especializas un poco en esa carrera también puede ser un mes también puede ser un mes solo un mes solo dedicado a esa carrera sí, lo único que pasa es que no te vas a especializar tanto hay que encontrar el, el punto medio en el que no estropees tu progresión a largo plazo ¿me entendéis? no estropees tu progresión es como el que... mira, en las pesas se ve mucho más fácil en unas pesas, en culturismo, se ve mucho más fácil el ejemplo una persona hace pesas y dice, yo quiero llegar a tener, yo qué sé, pesar 1,70, o sea, medir unos 1,70 y pesar 82 kilos definido. Definido, eso es una bestialidad. Sin esteroides prácticamente es imposible. Definido, hablamos de definido, ¿eh? Yo creo que es imposible, pero bueno. Vamos a poner eso. Tú quieres medir unos 1,70 y pesar 82, definido. Definido. Definido es 6% de grasa, 5% de grasa, a eso me refiero, no un 15, ¿eh? Entonces... Eh, sin este yo creo que es imposible, pero bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Eh, entonces, si tú estás y te para tú conseguir eso necesitas, por ejemplo, 12 años de entrenamiento de pesas, mejor 12 años tranquilamente o más, 12 años de entrenamiento de pesas, para tú llegar a tener ese volumen, ese volumen a largo plazo de, de por ejemplo, tus 82 kilos con, midiendo unos 70, si tú, por ejemplo, imagínate que dices, ah, pero mira, va a salir ahora hay un... Eh, Mister Tal de mi de mi pueblo No, pero Mister Tal de Yo que sé, de Mataró decir que es un pueblo aquí un poco grande que hay, una ciudad Mr. Tal de Mataró Y para eso tengo que coger Y definirme porque voy a competir Y lógicamente yo a largo plazo para buscar mi 82 Me tengo que ir a 90 en volumen 90 kilos en volumen y luego definiendo A lo mejor te va a quedar 82, 83 vale Pero tienes que irte a pesar 90 en volumen vale O 89 en volumen Entonces, ¿qué ocurre? que si tú por ejemplo dices, no, pero tengo la competición esta de Mataró, la tengo ahora este verano, vale, pues eh, me tengo que definir. Resulta que estaba ya en 80, 80 kilos con volumen, que son limpios 72-73, definido, y resulta que ese es el objetivo a largo plazo, de pesar los 82 aquellos que decíamos, pero yo ahora me tengo que presentar a esta competición de Mataró, y resulta que tengo que ir definido a un 5% de grasa. ¡Ja! Pues me voy a tirar dos meses dos meses definiendo haciendo más repeticiones me entendéis haciendo un, ent un entrenamiento eh, con mucho ejercicio digamos de aislamiento no ejercicio de volumen no ejercicios de, de sacar volumen no ejercicios de sentadillas sino a lo mejor mucha extensión pero no tanta sentadilla me entendéis por decir algo eh, ejercicio más específico para estar súper bien trabajado no buscando volumen sino buscando muy perfecto el, el digamos la imagen no muscular y estar definido entonces, ¿qué ocurre? Que tú mientras preparas esa, esa competición de Mataró, tú estás desperdiciando dos o tres los que tú te plantes para preparar esa competición, lo estás desperdiciando tirándolo a la basura en tu proceso de ir a largo plazo a por los 82 aquellos que tú querías, en definición, que son 90 en volumen. Es decir, tu objetivo es tirarte 10 o 12 o 15 años entrenando o 20 de pesas para conseguir pesar 90 midiendo unos 70 en volumen. Pero ¿qué ocurre? Si entre medias, cada verano, tú te pones a competir en Mataró y tienes que ponerte y definirte, estás tirando, digamos, el tiempo a la basura. ¿Por qué? Pues porque cuando vas a hacer un poco más de volumen, te coges y te defines. Bajas la dieta, bajas todo y al final te defines. Por lo tanto, el objetivo a largo plazo, que era pesar 90, lo estás desperdiciando, lo estás tirando a la mierda, en pocas palabras. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú tienes que hacer una carrera... Tienes que ver ese tipo de carrera si se te sale de tu objetivo. Si tu objetivo, por ejemplo, es ir a por una ultra de 100 kilómetros... ¿Eh? ¿Hola? Ah, sí, sí, sí, es... No, no, no, no hay problema, no. no se gasta, no se preocupe, no. dura mucho. Que estoy grabando aquí mientras haciendo un poco de vídeo. ¿Estás grabando? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues eh, a lo que vamos. Tú, si tu objetivo es, por ejemplo, preparar carreras de 100 kilómetros y tú entre medias tienes una media maratón eh, con mil positivos y dices, hostia, quiero hacer mi media maratón con mil positivos, la quiero hacer súper rápido y tal y tengo que además pesar poquito para estar lo más rápido posible, en fin, digamos me especializo y me tiro dos o tres meses preparando esa media maratón, estás tirando, digamos a la basura un poco, un poco no es, pero para, se ve muy bien con el tema de las pesas, se ve claramente estás tirando un poco a la basura ese objetivo tuyo, que a lo mejor era hacer 120 o 130 o 140 semanales con 5.000 positivos o 6.000 positivos eh, semanales para conseguir eh, luego con el tiempo ir a por 100 kilómetros y 7000 positivos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? entonces Si tú te has tirado tres meses preparando entrenos de 15-20 kilómetros y te olvidas de tu tirada larga, de a lo mejor de ir a por 40-50 kilómetros y bajas tu volumen semanal porque haces más serie de velocidad eh, o serie de cuesta pero con caña, ¿me entendéis? Si tú te dedicas durante dos o tres meses a hacer a prepararte una carrera corta, en exceso, comparado a tu objetivo de largo plazo, el objetivo de largo plazo lo pospones, lo pospones, simplemente, no es que pase nada, pero lo pospones, ¿vale? Entonces, por eso, ¿cuánto hay que prepararse, de, con qué antelación hay que prepararse una carrera? Máximo dos meses, para que solo desperdicies una parte, o sea, solo desperdicies dos meses, ¿entendéis? Si tú, por ejemplo, tu carrera a la que te vas a preparar, eh, coincide con tu objetivo de largo plazo si tu objetivo son 107.000 en carrera, en ultra a largo plazo, dentro de tres años o dos años y tú ahora tienes una carrera de 70-80 kilómetros, no vas a tener ningún problema, pues puedes dedicarle tres meses si quieres, tú digamos un poco a, a trabajar justo la la distancia y el desnivel de esa carrera, ¿cómo se trabaja la distancia y el desnivel? la distancia es adaptando la tirada larga a dos tercios si digamos la quieres preparar bien ¿eh? dos tercios o más larga la distancia de carrera. Por ejemplo, ¿me voy a preparar para 60? Dos tercios. Eh, son 40 kilómetros. 40 en tirada larga. ¿Qué desnivel tiene la carrera? Lo que tienes que mirar, aparte del desnivel, aparte del desnivel, tienes que mirar qué pendientes suele tener esa carrera. Y si las pendientes las vas a querer correr o las vas a querer andar. Tienes que mirar el perfil de la carrera y mirarte las tiradas ya me entendéis, las subidas fuertes, los kilómetros verticales, lo que tenga esa carrera, tienes que mirar qué perfil tiene, es un perfil de un 8%, perfil tendido, o es un perfil de, de un 15%, un 20% que es de andar, entonces tú tienes que decir, vale, vale, eh, pues dos meses, más o menos, ya digo dos meses para que sea una cosa valorando ¿no? un, un estándar, Dos meses antes, yo miro y si la carrera tiene subidas del 20% que las veo voy a tener que andar, pues dos meses antes empiezo a pasar a hacer entrenos de andar en subida, con pendientes similares a las que tengo en la carrera. ¿vale? Esto no me lo habíais preguntado, pero un poco es eso. ¿vale? O sea, tú tienes que mirar el perfil de la carrera y decir, ¿esta carrera es de sube y baja o es de una subida bestial? Si es de una subida bestial, tienes que intentar imitar un poquito una subida bestial entendéis?... ...distancia... ...o sea, cuando haces entreno... ...pues buscar perfiles de entreno... ...de, de, de, de ruta... ...que sean así... ...mucha distancia en subida... Muy, ...muy larga la subida, digamos... ...y si tú vas a tener carreras de sube-bajas... ...pues tienes que buscar más series de cuestas... ...que es... ...subes, descansas... ...de un... ...subes, descansas... ...y vuelves a hacer... Eh, ...recuperas... ...y vuelves a hacer otra... ...porque sería más perfil sube-baja... ...¿me entendéis?... ...o sea, simplemente... ...sería dos meses antes y buscar imitar el perfil de la carrera, un poco eso, y la distancia, dos tercios de la carrera, mínimo, eso si la quieres preparar bien, ¿qué es la carrera de 60? 40 la tirada larga, ¿que la carrera es de 100? 66 en tirada larga, es así, es lo que hay, ¿vale? ¿Que, que quieres sea por 170? Pues tendrías que irte a unos 110 en tirada larga, 120, ¿vale? Bastante bestia, pero es lo que hay, si realmente quieres preparar 170 bien, tienes que ir, a eso, ¿vale? Y ya está, así que dicho eso, siempre conviene contar eso, dos meses, que la quieres preparar poquito, no te quieres desviar y no quieres perder demasiado tiempo, solo dedícale un mes, un mes, el último mes, antes de la carrera, tú vas entrenando siempre bien como mejor a largo plazo para tu objetivo final, que puede estar a dos o tres años vista, cuando sea, y cuando falta un mes dices, venga, ¿qué tenemos en esta carrera? Pendientes muy fuertes, entrenamos pendientes muy fuertes andando cortafuegos, ¿qué tenemos? Que una carrera muy corredora, y con muchas, digamos, que me interesa ser rápido y con distancia, o sea, con perfil muy suave, subida tendida, pues me voy a subidas tendidas, subida extendida y entreno eso. Simplemente es eso. Un mes, si lo quieres desperdiciar el, mejor, el menor tiempo posible, un mes antes de la carrera. Si quieres desperdiciar más tiempo, dos meses. Más de dos meses yo no me pondría a trabajar específico para una carrera. No vale la pena para una carrera. No, porque una carrera no nos va la vida en una carrera y lo, y lo que nos importa es a largo plazo el objetivo a largo plazo no, no una carrera una carrera no vamos a ninguna parte y luego muchísima gente está compitiendo pues cada mes está haciendo una carrera tú no puedes estar tres meses antes preparando una carrera que al cabo de un mes va a variar a lo mejor haces preparo durante tres meses una carrera que es media maratón con tal perfil y al cabo de tres semanas resulta que tengo una de 80 <risa> ¿para qué te has estado metiendo tres meses antes preparando una carrera corta si al cabo de tres semanas tienes una de 80? prepárate la de 80 y la de 21 la haces como puedas y se acaba bueno pues. Aquí digo, a ver si me van a dar en la bici. Es que esto es como la rambla. Esto es como la rambla. No sé cómo está la cosa. Bueno, pues me voy, me voy. Porque llevo luz, pero. Pero bueno, no, no, no nos podemos descuidar. Usted está quedándose ya vacío. Venga, hasta luego, hasta la próxima. Espero haber respondido. Venga, hasta luego.